Me gustan mis amigos. Vosotros que lo sois, lo sabéis. Me siento orgulloso de teneros y le doy muchas gracias a Dios por vuestra amistad, vuestro apoyo en mis momentos de debilidad, por vuestras palabras de ánimo, porque me soportáis aún a pesar de mí mismo y porque sois una prueba de lo mucho que Dios me ama. Todos nosotros hemos recorrido muchos, muchos caminos en la búsqueda de la amistad. Es algo innato en el hombre la necesidad de sentir cerca la presencia de un amigo. Tener la seguridad de que te van a decir la verdad, saber que quien te oye te está escuchando y la certeza de que en él siempre encontrarás sinceridad y consejo. Estas son parte de las bendiciones que traen a nuestras vidas nuestros amigos. Dios en la persona de Jesús también pudo experimentar la bendición que representa para toda persona disfrutar de la amistad. Cierto es también que Él fue quien nos creó y nos creó con esa particularidad, generar lazos de amistad. Sin embargo, hay algo en el modo en que nuestra naturaleza humana suele extender y experimentar eso de la amistad algo que distorsiona la imagen de lo que la verdadera amistad debiera de representar nuestro egoísmo por lo que no siempre hemos estado o estamos a la altura de lo que se supone que es un amigo y eso fue algo que también jesús acabó experimentando entonces todos los discípulos dejándole huyeron. evangelio de mateo capítulo 26 verso 56 en uno de los momentos más trascendentales de la vida de jesús sus discípulos aquellos a los que él poco tiempo antes les había confesado como amigos le abandonaron se quedó solo no hubo una mirada de apoyo, un gesto de respaldo, una palabra de ánimo o de consuelo. Cierto es que lo que iba a enfrentar Jesús no era algo que pudiera ser aliviado o minimizado con una mera palabra de ánimo por parte de aquellos que desconocían absolutamente la experiencia espiritual a la que estaba a punto de enfrentarse Jesucristo. Jacob a quien yo escogí, descendencia de Abraham... Mi amigo. Isaías capítulo 41, verso 8. Podemos ver aquí cómo Dios estima y denomina a Abraham como mi amigo. Y si algo pudiera considerar como un privilegio, sinceramente pienso que esto, el ser contado por Dios como su amigo, puede perfectamente ser el mayor de ellos. Pocos son los que a lo largo de la vida obtienen este estatus, amigo de Dios. Pero en el tiempo de la gracia que Cristo trajo, del que hoy disfrutamos por su misericordia, encontramos llaves que Jesús nos da para poder acceder a ese lugar en el corazón de Dios. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando juan capítulo 15 verso 14 jesucristo dios en la forma de hombre nos enseña la manera en la que nuestra condición se ve elevada de hombre caído de pecador alejado y enemigo de dios a amigo podríamos con justicia considerar que ser y estar dentro de la condición de siervos de dios es como decíamos antes un privilegio que lo es pero Dios nos ama más allá, nos anhela en su corazón, no solamente en su casa, pues el siervo ciertamente está en la casa de su Señor, pero el amigo está en su corazón. ¿Cuánto nos queda por aprender en lo que al amor se refiere? ¿Qué rápido encuentra el mal un lugar en el que habitar dentro de nuestro corazón? ¿Y cuánto hemos de esforzarnos para que el amor se convierta en nuestro compañero de viaje. Si hacéis lo que yo os mando. Qué fácil, ¿no? Pero a veces, qué difícil, ¿verdad? La amistad de Dios, algo que Él nos ha puesto al alcance de la mano y que Jesucristo nos regaló en el Gólgota. Extiende tu mano. Permite que el mensaje de salvación que alza su voz desde la cruz llegue a tu corazón y nunca olvides que Dios anhela tu alma hasta el punto de morir de amor por ella. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios.